Miren, un editorial muy contundente del periódico Hoy, diciendo que encontraron cifras que establecen que aquí hay más de 8 mil muertos. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública dice que son 4.000 por cuestión de COVID, lo que indica que aquí se está alterando y se está manipulando. Y el gobierno no está dando las cifras reales de la persona. Dice el periódico hoy que quizás porque eso le puede hacer un daño político, ellos minimizan. Y es verdad porque aquí en esta semana, que quiero aprovechar para darle pésame a la familia del profesor Andrés Remillo, que murió ayer, un, fue profesor mío de educación física, sí, Remillo, murió, pero murió Nani verde del COVID y murió el varón, de la fritura que fue del COVID y eso no lo han registrado los boletines el doctor Santana y, doctor Santana, y no lo han, los boletines no, han, no lo han reflejado entonces eso es muy peligroso señores eso es muy peligroso que se esté minimizando la cifra cuando incluso hay la aprehensión y la expectativa de que en octubre puede haber un gran rebrote del COVID que sería catastrófico. El gobierno que actúe con transparencia, que diga la real cantidad de muertes y la real cantidad de contagiados. Pero eh, eh, mire, pero le tiró un closo a, a las dos damas eh, que acompañan al licenciado Compré, exdiputado. Miren, miren qué dos belleza ahí. Esas son eh, parte importante de ese proyecto. Pero Le faltó una amiga, la dejaron votada eh, a Laura. <risa> ¿La Laura no tiene la fuerza del pueblo. Ah, un, un saludo a Laura, un saludo a Laura. Bueno, señor, entonces, este. Dígale que vamos a poner para que ustedes vean, señores. Quiero compartir este video de Luisín Jiménez, que fue diputado también. No sé si cuando sí, sí, fue un... fueron juntos. Porque lo que él dice, de... lo he planteado yo muchísimas veces aquí de cómo aquí a los delincuentes, a propósito de la operación Falco y de todos todo, estos eh, eh, narcotraficantes que han infiltrado los partidos políticos, y me faltó abordar eso con, con el diputado, eh, porque es un tema que lo hemos abordado siempre incluso, cómo aquí los narcos, en todos los partidos, lo he dicho, eh, en todo, incluyendo partidos de izquierda, cómo entonces, eh, por chulería, por cogerle los cuartos, le abren las puertas a estos partidos, pero la sociedad se la abre también. Y no hay un rechazo social ante ese grupo de forajidos que envenenan, con tal de conseguir dinero, a nuestra juventud. Miren qué guiñapo de jóvenes tenemos en este país. Vamos a ver lo que dice Luisín Jiménez sobre eso. Adelante, señor director. Aquí hay una cultura que cuando a ti te nombran en un sitio, inmediatamente se te acercan 10 amigos a decirte a ti que vamos a buscar un cuarto. Pero tú sabes por qué. Porque la sociedad no te acepta arrancado. La sociedad no acepta que tú te has arrancado. La sociedad te prefiere corrupto y con cuarto que arrancado y serio. Y si eso no cambia, no hay manera. Las sanciones deben ser sociales también. Que los amigos te cuestionen ven acá fulano, que la mamá de tu esposa vaya a tu casa y te diga, ¿qué es lo que tú estás haciendo? que yo te veo comprando apartamento en Miami, no, mi familia no me le involucra en el robo, que yo no quiero problemas, mira cómo están estos que se robaron eso, yo no voy a dar viaje para Najayo usted se equivocó, pero no lo hacen lo que quieren es ir al apartamento lo que quieren es disfrutar del wiki, lo que quieren es disfrutar de los yates, en vez de preguntarle al familiar de dónde tú lo sacaste el problema de la de la del robo, de la delincuencia, tiene, un, un, tiene, tiene muchas aristas, pero ese es un importante. Bueno, eh, eh, ustedes escucharon, yo he planteado muchas veces eso, y lo he, lo, he, lo he llevado más lejos que él. Yo he dicho que aquí un narco va enamorado a una casa, y le entregan la mujer. Y va un infeliz, aunque tenga seriedad, aunque tenga eh, talento, porque ha estudiado, pero no tiene dinero, y lo rechazan. Porque le dicen, no, eso no te conviene. Eh, eh, eh, esto es una sociedad que está enferma, señores. Una sociedad que, que, que, que hay que transformarla. Nosotros estamos caminando una ruta que de no parar esta situación, nosotros como sociedad la vamos a pasar fea, porque es que todo eso es una realidad. Porque antes los narcos, igual que los empresarios, ellos daban dinero a los partidos, pero ya ellos quieren los cargos. Antes yo, ellos, usted, usted lo sabe, antes los empresarios, pero mire este gobierno con tantos empresarios multimillonarios, un gobierno de y como dicen. Entonces, lo mismo sucede con el, con el narcotráfico. Pero yo he dicho, yo he dicho una cosa, solamente aquí narcotraficante, nos falta por ver un presidente y un vicepresidente de la república, después hemos tenido senadores, diputados, alcaldes y regidores narcotraficantes. Y, y funcionarios del tren gubernamental de gobierno central, lo hemos tenido narcotraficantes. Entonces lo que nos falta es tener presidente y vicepresidente, tengo mucho diciendo eso. ¿Por qué? Porque hemos sido permisivos, hemos sido cómplices, como sociedad estamos siendo cómplices. Señores, la CEPAL pronostica que en Haití va a haber más de un millón de haitianos que van a estar en un estado de hambruna. Eso debe llevar, llevarnos a preocupación a nosotros, porque imagínense ustedes con una frontera tan vulnerable, que es una verdadera ficción, que se, eh, se, se, se desate una hambruna en Haití, nadie se va a dejar morir tranquilamente. El instinto de conservación y de sobrevivir hace que ustedes, mira, mira cómo cogen en Yola para Puerto Rico. Entonces, lo que, lo que nos espera, la situación de nosotros como nación es sumamente difícil. Nosotros, nosotros estamos a las puertas de muchos problemas que ojalá los que están gobernando puedan estar iluminados y actuar en favor de los mejores intereses del país y que no cometan torpeza, torpeza que puedan ser y, y costarle caro a la república. Estos temas los vamos a seguir a partir del lunes porque ya el tiempo se nos fue. Señores, gracias por haber compartido con nosotros. Les deseo una feliz noche y un feliz fin de semana. El próximo lunes estaremos aquí a la misma hora.